Si hay alguien aquí con nosotros ahora, ¿podés acercarte al aparato con la luz verde o al aparato negro o a las bolitas para darnos alguna señal de que estás aquí? ¿Podéis darnos alguna señal? Necesito que te acerques a donde estamos nosotros. ¿Podéis tocar algún aparato o darme algún golpe? Acércate a algún aparato, por favor. Necesito que me des alguna señal, ya sabes quién soy. Hemos venido aquí para hablar con las entidades que están en este búnker. Os podéis presentar tocando algún aparato o acercándoos a alguno de nosotros. ¿Puedes hacer algún golpe o dar alguna señal, por favor? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirme el nombre de alguien de esta sala? Acércate a mí, dime el nombre de alguien de esta sala. Vale. Tres, dos, uno, silencio. Silencio ahora. Si estás aquí, acércate donde estamos nosotros. Ya los tienes separados. ¿Puedes dar alguna señal a alguno de nosotros? ¿Alguna señal a alguno de nosotros? ¿Tan débil estás para que no hagas nada hoy? Si eres tan fuerte como tú demuestras ser, ¿por qué no te das de notar? Nos tienes miedo? Ya no mandas aquí. ¿Quién eres? ¿Quién escucha la vibración? Está caminando algo, tío. ¿Quién escucha la vibración? Está caminando algo, tío. Escucho. ¿Escuchas una vibración? Sí, escucho. No es móvil. ¿Esto escuchas una vibración? Sí, sí, sí, sí. Es que escucho paso yo. Yo escucho vibración pero fuerte en el cerebro, ¿no? seas. Danos una señal. Toca a alguien. ¿Sabes el nombre de alguien de esta sala? Vale, repito. ¿Sabes el nombre de alguien de esta sala? ¿Quién escucha como una vibración? Ya, ya. Ya, ahí está atrás tuya. ¡Wow! O sea, está por ahí, eh. Es que he escuchado la vibración. Porque te ha empezado. No, no he sentido algo ahí, tío. No, es que te empezado, mmm... ha hecho. ¿Qué ha hecho? ¿Te ha tocado? Que... No, no, a mí no, pero he escuchado algo ahí, tío. ¿Qué es Está detrás de. ¿Estaba detrás de ti. ¿Sí? Estaba detrás mío. No lo he escuchado.